Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque tenemos al Conejito de Duracell. ¿Y qué es lo que dice el Conejito de Duracell? Que contra ella se aplica la violencia, la violencia política contra ella, porque se la dice que es una inútil, que es una incapaz. Porque, es, bueno, lógicamente, si usted ve los actos de, de Irene Montero, pues eh, no es que se le esté haciendo por violencia, simplemente se le está describiendo en función de los resultados que hace. Esta señora que ha hecho una ley, que ha sido un auténtico desastre, que ha sido una auténtica basura, pues dice ella que si se la critica, fíjense ustedes, hasta dónde llega su tolerancia democrática, que no permite ni una crítica, porque si ya se la critica es violencia, violencia, escúchenla. violencia política es que todos los días repitan sobre ti, es una chapucera, no sabe hacer nada, elegís la golpe de consigna y es una inútil. Hombre, chapucera lo eres. Inútil, no lo digamos. Estás ahí por quien estás. Eh, y lógicamente, si hubiera algo, algo que hubieras hecho bueno, que hubieras aportado algo bueno a la sociedad española, lo diríamos. Pero si tú quieres ver, querida Irene, lo que es violencia política, voy a ponerte a leer esta noticia. Porque esto sí es violencia de la buena. Y siempre viene de la extrema, extrema izquierda y del nacionalismo casposo e intolerante. Vean la siguiente noticia. Vos. Partido Socialista Catalán, Partido Popular y Ciudadanos sufren 48 ataques en Cataluña frente a los cero contra la CUP y Junts. La violencia política en Cataluña volvió a provenir de manera abrumadora, casi exclusiva del de los independentistas, con un 91,84% del total anual y un 2,90% proveniente de contrarios a las secciones y un 5,25% que no se sabe. Pero quiero ponerles este Twitter que hace los amigos de Convivencia, a ver si nos lo ponen en, en pantalla el Twitter, ahí lo tenemos, eh, Convivencia Cívica de Cataluña, dice, agresiones sufridas por partidos políticos en Cataluña, el partido que más ha sufrido la violencia política, Irene Montero, en este caso en Cataluña, pero en el resto de España también, es vos con 23 ataques, Después el Partido Socialista Catalán con 13 ataques, Ciudadanos con 9, el Partido Popular con 3 y lógicamente Esquerra Republicana con dos eh, y Juntos por Cataluña 0 y la CUP 0 eh, Esto sí que es violencia política, pero vamos a ver lo que es violencia política, vamos a ver cómo el rapero de la señora Colau pues ataca directamente en Lloret del Mar, ataca a una mesa... Eh, del partido vos, mírenlo. y no os importa no. Por qué, porque es moro. Eh. No, no me importa graba graba graba, graba, graba, graba, Sí, graba. eso, eso pregunto. Si sí, sois españoles, porque dais asco. Eso sí que te queda gracia. ¿no? Que no me toques. No, no me toques. de aquí. No me toques porque vamos. No, ¿Por qué? Porque, porque, no, porque es que se que No, No, Final, no, Ay, te Aquí no? Aquí les a la gente la ni, que La la gente existe, los inmigrantes resisten. ¡No dais cuenta o no? ¡Asquerosos! ¡Montefuga! Sí, sí. No tengo ningún problema con vuestro partido hermoso. Es ¿Tú has dicho a mi mujer que, no, que se vaya de aquí? Ahora me voy a explicar por qué. No, sí, no, sí, ya que se vaya, ¿no? Ver, pero déjale, no, déjale. él le va a decir... No, no, no, no. Chicos, sí ir recogiendo ¿Qué le pasa a esto? Pues, dejarlo lo que A tu madre se está follando un negro y me llama ridículo una la... hermano esto va a que hay, ¿ah? es una bicha, hermano por a, nada tu... Está provocando, está provocando Déjale ¿Vas a recibir una buena ¿Qué ridículo? ¡Demanda! ¿Qué opina usted de, de eso? Que hay veces que lamento que no se juega el béisbol en España. ¿Sabes que se usa un qué? dispositivo largo, rígido, que se llama bate? Ajá. Y hay gente que debería ir conociendo uno. Sí, porque eh, esto, es, esto es el colmo, ¿no? O sea, constantemente hablan esto de violencia política porque sí, le cante la verdad es que, del barquero, como, como pero los no únicos reciben. que reciben palos son el partido, los partidos de centro-derecha, bueno, los como, que los atacan, los que les y agreden, los que y, les insultan y, ellos y se siguen, tienen que ir de la calle. Y ellos siguen porque se saben impunes y se saben además protegidos. Y, las, y, y es, es, es, es alucinante. O sea, la izquierda se siente en la capacidad de insultar de agredir y lo hacen porque saben que están protegidos de alguna manera. Y como no reciben una respuesta de la misma dirección, o sea, de, de la misma dirección, pero en sentido contrario, pues siguen adelante. Ah, sin embargo, tú les dices, no insulto, es calificativo, incapaz, en función de lo que han hecho, macarras y cosas. Ay, entonces, que no me ofenda. Le, le voy a regalar copertones, ¿sabes copertones? La crema esa para sí, sí, sí, sí. copertones, porque no, tienen la, la piel gente, muy sensible. Exactamente, amigos, la gente este tiene la piel muy sensible, son los que generan violencia política y mientras el resto tenemos que recibir palos y si nos defendemos luego somos fascistas.